Cambiamos absolutamente de tema. Va a hablar el joven al que le contestó Ricardo Darín en una situación de Twitter, en un hilo de Twitter bastante breve. Él hizo una teoría respecto a la película argentina 1985. Vamos a hablar con Juanjo Conti, quien es ingeniero en sistemas, pero además es escritor, tiene tres eh, obras publicadas. Hola Juanjo, ¿cómo va? Buenas tardes. Julián te saluda bueno. de Mendoza. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, no sabemos si es una teoría sobre la película, es una idea que dice, hay un punto en que Argentina 1985 se habla a sí misma, que es cuando Norman Brisky dialoga con el personaje de Arín, con el fiscal Estrasera, y le dice, hasta acá has logrado notoriedad, has logrado tensión, es como que la película se habla a sí mismo, los guionistas se hablan a sí mismos, pero se dicen, pero todavía no, no has ganado la, la partida. ¿Es eso lo que quisiste decir? Claro, es una lectura, viste. Yo había visto la película de la noche anterior eh, y en ese momento en particular eh, fue lo que sentí. Uh -huh. Puede haber estado o no pensado por los guionistas claramente, pero eh, no por eso es menos eh, válido me parece, ¿no? Además que siempre que uno lee una obra, ¿no? sí. una novela, una película eh, hace suyas eh, ideas. No, no, la película o la, o la novela no se clausura con, uh -huh. con la opinión del autor. Por supuesto. Aparte, a ver, contemos un detalle que me olvidé decir al principio y que me parece que es lo que ha hecho esto viral, que es la respuesta de Ricardo Darín, que simplemente te pone no, invalidando la, la idea o la teoría. Eh, ¿Se te ocurrió escribirle, se te ocurrió hablarle para ver, digo, si le había molestado, si se podía ahondar en, en lo que vos proponías o lo descartaste bueno... de plano? Sí, eso fue un poco raro porque viste cómo funciona Twitter, ¿no? Que vos, cuando querés desarrollar una idea un poco larga, no lo haces en un solo tweet, sino que lo haces en un hilo, ¿no? Que son claro. como varios tweets encadenados. Eh, esta idea que yo expuse, que es muy sencilla y, y no es sobre toda la película, sino sobre, solo sobre una escena, eh, la desarrollé en tres tweets. Y uh -huh. la respuesta de Dalín es a, solo al primer tweet. Entonces por ahí queda la duda si lo leyó completo. Y está en desacuerdo o no lo leyó he completo. Sí. sí. ahora Pero bueno. Eh, eh, ¿Te parece que le molestó? Porque la sensación que quedó, y después hay un montón de odiadores que se subieron a eso, la sensación es que no le había agradado a Darín tu teoría. Bueno, no podemos saberlo, ¿viste? Porque claro. el texto tiene muy poco ancho de banda. O sí, sea que sí. no podemos saber <risa> si es un no enojado o un no simpático. Bien. Eh, lo que sí queda claro con bueno, el resto de la gente que eh, aprovechó esa respuesta para, para destilar un poco de odio es mm. que eh, a otras personas eh, sí no le gustó o simplemente quieren mm. eh, validar sus sus pensamientos eh, Preconcebidos la, sobre la... Película con lo expresado por alguien reconocido, ¿no? Como en claro. este caso ahí. Ahora, es interesante, por lo menos. Es una lectura que nadie había hecho, entendemos. La repetimos. La, la película se hablaría a sí misma diciéndole, diciéndose, ha llegado a lograr algo, estás a mitad de camino, pero te falta hasta ahí. Claro, y el problema, claro te... le dice sí, es verdad. Hasta acá lograste atención, lograste emoción. Sí. Pero ahora viene lo más difícil, ¿no? Uh -huh. Que en el juicio es la parte de la ESMA. Pero tranquilamente en una película lo más difícil puede ser cerrarla con gracia con éxito claro, no sí. es, que es algo que yo pienso siempre en relación a las novelas que es lo que por ello escribo es, sí. es lo más difícil eh, cerrar una novela entonces me pareció que era válido después otras personas una minoría no un porcentaje ínfimo y entre paréntesis los que se tomaron el tiempo de entrar y leer no uh -huh. eh, algunas personas decía eh, convalidaron esta idea, dijeron que también les pareció cuando vieron la película. Incluso algunas personas dijeron, la volví a ver y esa Pensándome escena eso. ahora me gusta más, después claro. de leer lo que, lo que vos pusiste. Eh, párrafo aparte es una gran escena. Te hago las últimas, Juanjo, y desde ya te agradecemos. Eh, ¿Se te ocurrió alguna otra teoría? ¿Hay otra cosa que te apareció en la cabeza en el medio de, de, de tu pensamiento sobre lo que es Argentina 1985? Bueno, no, no sobre la película en sí, pero sí lo que, lo que estuve reflexionando ayer sobre todo es que una vez que alguien habilita un espacio, como ser un, un medio que sube un, una captura de un tuit, eh, mucha gente ocupa ese espacio para decir lo que ya venía pensando, ¿viste? Sí, o claro. Sea, es también la dinámica de Twitter. Están en contra de, no sé, los anti-kishneristas, eh, dicen, no, esta es una novela, uh -huh. una película kirchnerista. Los eh, radicales dicen, no, faltó presencia de Alfonsín. Alfonsín. Otra gente, no, faltó... Eh, castigar más a los montoneros, ¿no? Como que cada cual iba y contestaba lo que ya tenía dentro, pero sin siquiera leer lo que yo había planteado. Claro, y bueno, es que es un periodo también muy controversial. Te hago la última, tiene que ser por sí o por no. ¿Te <risa> gustó la película? Sí, mucho. Bien, queda claro, entonces, uh -huh. esto le va a llegar a y seguramente, así que que quede claro que más allá de tu teoría, te agradó Argentina en 1985. Sí, es que mi teoría era un, un elogio a la lo, película. Sí, digamos. Sí, tal cual. Lo sabemos. Se, no se tomó como tal por mucha gente, pero era un elogio. Juanjo, te agradecemos por este ratito que nos dedicaste. No hay problema, saludos. Abrazo grande. Bien, ahí estaba entonces la palabra de este hombre que habló sobre Argentina en el 1985, Juanjo Conti, autor de tres novelas. Curioso que es ingeniero de sistemas, pero escribe novelas. Mirá, como que no va claro. con de la mano. Bueno, ¿viste eh, esas cosas que pasan por ahí. Pero bueno, le gustó la película. Le gustó la película. ¿Es lo que dice un elogio a lo que yo le hago. Exactamente. Sobre eso contestó, sí. Hay que el hilo. Suspir le puso. No. <risa> Claro, Hacemos bueno, pausa. pausa, ya venimos, sí.